Oye, ¿y qué será la Gladys? ¿Qué Gladys? La señora Gladys, pues. ¿Una que Anda con lumbago a veces la ciática de haber divertido en todos los mares. Ah, pero caballero no supo. ¿La Gladys? Y falleció hace unos días no le puedo creer oiga si sí, caballero la gladi falleció hace unos días se fue al patio de los oiga qué lástima que lástima que Dios la de en santo reino si sí, pues si ya estaba enfermita la gladi por allá descansa.